Tras la valoración positiva que le dio el Falpo a la huelga realizada en esta ciudad este miércoles, el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, se pronunció. Bueno, a ese precio podría ser un 100%, porque metiendo miedo y quemando goma y tirando basura y encapuchándose, yo pienso que si es un 98%, entonces ellos se han quedado cortos. Eh, nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones que que es una manera de, es una necesidad ese tipo de, de, de, de actividades de huelga, porque nosotros eh, necesitamos cosas que, que, que ayuden a, al crecimiento de Macorís. La huelga no nos ayude en nada. Pero ellos tienen vigencia con ese tipo de método y nosotros respetamos la democracia y la constitución les reservan a ellos, a cualquier ciudadano, el derecho de, de la huelga y ellos que ejercen su derecho eh, con tranquilidad y paz, que hasta ahora veo que en el día de hoy las cosas van transcurriendo tranquila y por ahí que queremos terminar. Cuando ellos terminen su huelga, entonces nosotros comenzamos a trabajar. NTN, su noticiero Regional, Robinson Polanco.